Tormenta al calmar. Por eso siempre llevo con anterioridad, cuando ya la tormenta pasó y no está. Todos sabemos que nunca llega a llover, cuando las nubes ni siquiera. por los tejados pero tus tormentas son terribles cualquier rayo tuyo es temible y cuando cae tu lluvia todo se inunda por eso la resaltaré Se dio. ¿Me tiraste tan fuerte a aquel espejo? Que mi cara muy fuerte sea loco. ¿Me tiraste tan fuerte a aquel espejo? Que mi cara muy fuerte sea loco. Ya me extrañaba mi tanta calma presentía dentro de Profunda, y cuando cae tu lluvia, todo se inunda Por eso la mecha entre los dos es más profunda Y cuando cae tu lluvia, todo se inunda Por eso la mecha entre los dos es más profunda, sí Es más profunda, sí